Vamos, vamos a tratar de hacer tu presentación en español. Trata de hablar el, es, el español que sepa. Mi. Yeah. Ahora. Yeah. Yeah. ¿Cómo se dice ¿Miedo? miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? Tengo miedo. miedo. Tengo miedo. <risa> estoy aquí con Dark Tensel. Eh, él es un viejo amigo ya. <risa> <risa> Hola, Brooks Estoy bien. Okay, okay. <risa> <risa> bueno uh, a eh ¿a qué te dedicas TanSol? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Ah uh, conductor de cigüeña plataforma grande. Perfecto, bueno, bueno, yo distinguí a TanSol. creo que la, la primera vez que nos distinguimos hicimos un un video de, de ¿te, ¿te recuerdas la vez que te llamé? que te llamé que estabas <risa> que estabas manejando <risa> Bueno, ha eh, estaba aprendiendo español por un año y bueno, él es él es el eh, es también el administrador del grupo de, de WhatsApp eh, que, que tenemos. Eh, bueno, él ayuda, él nos ayuda bastante en ese grupo y por eso he, he querido pedirle el favor de que estuviera aquí en esta noche eh, para grabar este video conmigo. La idea es que uh, eh, usemos el verbo to be Y bueno, yo sé que él probablemente no me está entendiendo mucho Así está hablando espacio, Pero, we are going to be changing uh, to English In some occasion when he... <laughs> when <I> understand <laughs> Yeah, so, bro uh, I'm, I'm going to put some subtitles here down below Amazed whenever we, we have to turn on English So just be, uh, just free to talk. So this is the idea. I mean, and I want just to explain the people who are watching us how to uh, use the verb to be like the are, is, am, and these things. And you know, like I'm um, now in this video, we're we're going to, to incorporate the the past tense was, were, right? So. The idea is just we make a conversation using the verb to be. Perhaps using there is, there are, using this, the, those, you know like, those things that can be easily used with the verb to be. So now let's dive into the topic. Let's make a, a try. If I say uh, estoy, How would you make that phrase, estoy? I am. Perfect. Oh. How would it be if I say, estábamos? Mm, we are. Estábamos. Estamos. Estábamos. Estamos. Mm -hmm. mm, we are. This is for estamos. But, estábamos. Oh, we will? No. We were. Yeah. <laughs> Good. <laughs> we, we, yeah, we, we were. And uh, what if we say, era? Uh, I was. Yeah. Could you say that again? I was. Yeah. No, no. I was not. I, yeah, yeah, yeah, yo era. Yeah, yeah, sure. You're, you're right, you're right. We we can use era para yo, para ella, para él, right? Ella era, él era y yo era, right? Okay, uh, some uh, other examples more, like, um, están. Uh, they. They are. Perfect. <laughs> um, son. Um, like they. Is it son? They, like they are. Yeah. Pero yeah. sea. Sea. Yeah. They, me, son. Si. Sí. ellos son. Ellos son. Like they are. Yeah, they are. Pero sea. They are, sino que el the, the verb to be has two meanings, uh, ser y estar, so we can say sí. uh, son or stand, right? Están. Sí. Okay. And, okay. What what about the these these are, and uh, this is some some phrases that you can give us some examples. <coughs> Uh, these are, these are, oh, uh, uh, yeah, like, estos, eh, aquellos, en los examples. Um, estos, estas son mis um, amigas. Estas, estas son mis amigas. How how would be that in English? Um, these are my friends, man. Right? No Femenino. Yeah, these are my friends. Yeah, right. One example with uh the those are. <laughs> <laughs> those, those. Yeah. I, I don't know. Okay, look at esos son. Yeah I got it Esos son So an example would be Esos son mis zapatos Esos son mis zapatos Yeah How would it be that in English? Um, those are my shoes Those are my shoes And what about if I tell you Esos eran mis zapatos Eran mm. Yeah Those are my shoes in the past? Aaron, those were my shoes, yeah. yeah you know, like now for sure we can use was it were the same. Like, uh, if we use is are, so then the, what we have to do is use was it were in the case that in English and in Spanish it's a, a bit more complicated because you have to use eran. Other words... Eh, estaban... ¿No? En inglés es just was you were. So, vamos, vamos a tratar de hacer tu presentación en español. Trata de hablar el, el español que sepa. Mi. Yeah. Ahora, yeah. Yeah. ¿Cómo se dice? Miedo. Miedo. Miedo. Tengo miedo. Mi, tengo miedo. <laughs> Me llamo Estudar Tanzo. Mm -hmm. ¿verdad? Uh, Tanzo es bien y uh, tuve que uh, estudiando en WhatsApp por un año con, con Ruben y el grupo español Versus English, ¿cómo, dice, cómo se dice Versus? versus versus <laughs> Y... Ah... Uh, ah... Uh, Tienemos un... Buen... Tiempo. Buen tiempo. Tiempo. Buen tiempo. Y... Ah... Uh, creo que eso es todo. Ok. Y qué tal... ¿Qué tal es eh, el aprendizaje de español? ¿Ha sido ah, aburrido o ha sido eh, genial, ha sido bueno para ti? Uh, cuando la lesión es, pues es difícil, es más aburrido. Por ejemplo, su punto. Subjuntivo. El el ¿El subjuntivo. El subjuntivo. Subjuntivo y pasar. Uh, no quiero hacerlo. Es muy difícil. Mm, está bien. Uh, quiero, quiero usar. Uh, cuando lo usaba las palabras con mis amigos es más uh, es más divertido ver cuando y yo y puedo uh, recordar recuerdo sí. las palabras porque uh, estoy buscando en cada profesión Uh, o sea, cuando cuando aprendes una palabra en, con tus amigos, luego te acuerdas más de la palabra. Sí, perfecto. Ah, okay. Sí. You know that's a good exercise. That's a good, a good exercise.